Palabra de hablar todos los días que es tan noble que nunca llegará a ser vulgar, hoy diciendo estas cosas que casi no son mías, así como las playas casi no son del mar. Con la simple palabra con que se cuenta un cuento que es la vez, que es eterna de la eterna niñez, de ilusión como un árbol que se desocaliza, como muere con la esperanza de nacer otra vez. Con la simple palabra te ofrezco lo que ofreces amor que apenas llega cuando te ha sido ya y te pongo la rosa se seca y el perfume se va Por la simple palabra que amé, Su propio fuego siento Que en mi orgullo no en otro desde. Las estrellas no existen Y las noches del ciego Pero que no lo sepa lo iluminan también Y así como un arroyo que se convierte en río Y que en cada cascada se purifica más Voy cantando este canto tan ajeno y tan mía Por la simple palabra que no muere jamás